Cuando te pongas triste debes recordar lo siguiente, cada vez que te pongas triste porque estás solo debes recordar que para alguien en este mundo tú eres una persona muy pero muy importante, todas las noches alguien piensa en ti antes de dormir, alguien te piensa al despertar, alguien te extraña cada vez que te recuerda, alguien necesita de ti, Sé bien que en muchas ocasiones de tu vida te has quedado solo porque has decidido sacar de tu vida a gente negativa, a gente mentirosa, a gente envidiosa, a gente chismosa, a gente criticona. Y encima de todo eso, esa gente todavía se cree víctima. Sé bien que muchas personas te han fallado. Te han lastimado, te han decepcionado y a pesar de todo eso, tú has querido seguirlas manteniendo en tu vida. Pero de pronto llega un momento en el que simple y sencillamente ya no puedes seguir soportando más y las decides sacar de tu vida porque ya no es ni positivo ni productivo seguirlas manteniendo a tu lado. Y una vez más, te volviste a quedar solo. Pero tranquilo, no te preocupes tanto por esas personas. Sé bien que duele mucho alejarse de alguien que es importante para ti, pero por favor saca de tu vida a esa gente porque con mantenerlas a tu lado, estás perdiendo tiempo y agotando energías. Es verdad que el tiempo pone a cada persona en su lugar, pero mi pregunta es, ¿para qué seguir esperando que el tiempo haga su trabajo cuando tú ya te has dado cuenta que estás perdiendo tiempo y agotando energías con esas personas que no valen la pena? Así que sácalas de tu vida y aprovecha tu tiempo con la gente que sí vale la pena tener a tu lado. Algunas otras personas se marcharán de tu lado justo al momento en el que más los necesites. Y tú que no hubieses dado para que no se vayan, pero al final se fueron. Y déjalos, déjalos que se vayan. Por más importantes que sean para ti, es mejor que sean felices lejos de ti si así ya lo decidieron. Algunas otras personas harán lo que sea necesario para verte mal, estando cerca de ti, estando lejos de ti, aunque tú ya ni siquiera frecuentes a esas personas, sus intenciones seguirán siendo las mismas siempre, quieren verte mal, te odian porque no pueden ser como tú, pero tú tienes que entender que ese sentimiento solo existe en personas que no saben aceptar la felicidad de los demás. La envidia en realidad solo es admiración frustrada, así que no importa si quieren verte mal tú deseales el bien a todos, el éxito de otra persona no va a limitar el tuyo, así que deseale el bien a quien te desea el mal. Y al final, aunque todas las personas se vayan de tu vida, algunas las saques y otras simplemente se vayan, tú nunca estarás solo. Aunque nunca haya nadie alrededor tuyo físicamente, no estás solo. Aunque te sientas solo en medio de la multitud, no estás solo. Siempre hay alguien esperando por ti en algún lugar de este mundo e incluso si no hay nadie, tú debes entender y saber y recordar siempre que eres una persona muy importante y que tu compañía es la mejor para ti.